Conoces, eh, nunca, o por lo menos nunca la viste personalmente, no necesité explicarte mucho de qué va. Te conté que no va a ser una entrevista como, como muchas, como otras, y ninguna objeción. Te pedí algunas cositas, un par de fotitos, alguna cosita, y muy accesible. Así que eso es lo que sé de vos hasta ahora. Más lo que uno investiga, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo. Un gusta, yo, yo creo en la buena fe en general. Verdaderamente creo en la buena fe y, mm. y lo que entiendo que siempre... La verdad que me he ido bien, así. En general he tenido relaciones de todo tipo de buena fe. Está bueno que yo entonces te devuelva... A mí me gusta que me devuelvan una imagen que eh, habla de mí, ¿no? Porque a uno le parece que esto que está pasando le pasa a todo el mundo le digo, qué frío. No, es que no tiene frío. Okay. Y eh, hay gente que pregunta mucho, ¿no? Que, sí, como no, pero qué, ¿cómo y de qué y hasta qué cosa y por dónde? Y vos no bueno, preguntaste nada. Así que eh, eso me habla muy bien de vos. A mí me gusta. Y además me gusta porque estás ocupando cargos y es interesante que vos estés ocupando cargos acá y seas una persona del INF. Si vos no tienen fe, papillo. no. no bueno. ¿qué queda para el resto? No, soy, sí, tengo fe y soy optimista en términos generales En situaciones muy críticas, he pasado situaciones muy críticas Pero soy optimista, creo mucho en el tema que hay que darle para adelante y darle y darle Y creo en general la buena fe de las personas Realmente, creo. Bueno, me encanta, gracias Y además está bueno porque en esta entrevista voy a necesitar que colabores Y entonces ahora, por ejemplo, vamos a trabajar con memoria celular Hay recuerdos que están en tu mano Vos tenés bastantes años, 55, <risa> y entonces eh, tu mano tiene muchos recuerdos en esos 55 años. Así que me va a gustar que toques tu manito, cualquiera de las dos, me da lo mismo. Eh, si quieres apoyarla, como para estar un poco más cómodo, como para, para conectar con la mano, uh -huh. pero cómodo, ¿no? Y, y recordar que tocó esa mano hace 10 años. ¿A quién acariciaba hace 10 años? ¿O qué firmaste hace 10 años? por ¿Compraste algo una casa o por ahí firmaste algo que tenga que ver con, con tu labor? Hace 10 años. 2011, 2012. Eh, uh -huh. Yo estuve en la actividad política hasta el 2009. Fui ministro de la provincia de Buenos Aires. Me retiré, volví a la actividad académica. Eh, y había sentido que mi vida iba por otro lado, que no, tenía, no iba a volver a, la, a lo político. Y fue más o menos en, en ese tiempo, hace 10 años, que dije, no, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que estar ahí, tengo que, que meterme y, y volví a participar activamente de la política. Pero eh, sentía estando afuera, que, que tenía un vacío. Me iba bien, me iba bien laboralmente, económicamente, no, no, no tenía ningún problema. Pero... Sentía que tenía un vacío y hace 10 años diría que, que es eso, como una cosa de decir, ¿Yo, ¿yo por qué estoy acá? ¿Qué hago? ¿Yo tengo que ir por acá? No, tengo que como dejar salir el deseo y, y, y darle y, para y adelante a lo desconocido y a la pasión. No, sí, o sea, sí la eso. Pasión. Yo digo, podría decir que me sentía eh, bien en términos personales, económicos, familiares, pero sentía que, que llegaba... Yo trabajé mucho en, en varios países de América Latina, eh, como consultor, iba, hacía evaluaciones sobre los programas sociales o distintas cosas, y cuando volvía me, me, en el avión, me sentaba en el avión eh, y me iba bien, me iba bien económicamente, decía, ¿qué estoy haciendo? Yo, no, yo tengo que hacer otra cosa, tengo que hacer otra cosa, me falta, me falta la acción. Eh, hace 10 años así era, y, eh, tenía la contradicción de, de estar bien en lo personal, pero decía, aquí, no, no, no, es como que... Sentía, estaba muy ocupado, pero sentía que no hacía nada y que me sobraba el tiempo. Hoy está, esas cosas eh, se conocen más. ¿no? Se habla mucho de la zona de confort, salir de la zona de confort. Así que me parece que lo que te pasó fue eso. Y también se habla del don y el propósito y esta cosa de que uno nació. sabes cómo lo visualizo? Yo como si el creador eh, nos pusiera un instrumento para cada uno, para después sentarse a escuchar una sinfonía, este, y, y que está ahí abajo de la cama, lleno de telaraña, ¿no? como que uno, si no usa ese instrumento, me parece que vos este, necesitabas eso, ¿no? tocar este instrumento. Sí, yo, yo siento que tengo una misión que, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con, con, con ayudar a atender las injusticias, la pobreza, cosas de ese tipo, yo siento eso. Eh, yo, yo arranqué con mi actividad más en la Iglesia Católica, era como muy, muy militante, activo en la Iglesia Católica, vivía en Castelar, iba a misionar lo que yo entendía que eran los barrios pobres, o sea, yo, yo sería de clase media baja y pasando la, la, la autopista, lo que era autopista, lo, lo que era la Gran Avenida, del otro lado estaban los barrios más pobres y yo iba a misionar. Y, y una vez me contacté con un obispo de Kilms, el obispo Novak, que me llevó a Villa Itatí, que fue, yo tenía 15, 16 años, fue la primera vez que yo entré a una villa y me dolió el pecho mucho y dije, yo nunca había visto esto. Yo creía que estaba como ayudando en la pobreza. Me impactó mucho. Y ahí sentí como una misión sino yo tengo algo que ver con esto. Y, y hoy en día, cada vez que lo recuerdo, me duele el pecho. Fue la primera vez que yo, yo, yo creía que estaba comprometido con, con situaciones de pobreza, pero cuando entré a una No, ah, es, que grande, es uf, me, me, y, y eso me constituyó como la misión. Y, y todo lo que he hecho en, en el ámbito académico, político, en lo que fue, ha tenido que ver siempre con lo social y con eso de la misión. Eh, ¿Cuánto te habla el cuerpo, no? ¿Viste? En realidad, nos habla a todos. Pero digo, vos ya eh, pudiste escuchar a tu cuerpo varias veces, porque nombraste esto de que te pasaron cosas en el cuerpo, ¿viste? Está bueno esto, que lo sepas, eh, para que puedas aquietarte y decir, voy a escuchar a mi cuerpo, a ver qué tiene para decirme. ¿No? Como este, este pequeño juego que estamos haciendo ahora. Quiero ir a los 30, entonces, ahora. A ver, toca, tocalo y, y pensemos en los 30 años, a ver qué... ¿Qué acariciabas a los 30? Yo a los 27 años tuve mi primera hija, Lucía, y a los 30, 31, tuve a mi segundo hijo, Martín. O sea que en esa eh, edad estabas acariciando sí, bebés. Sí, sí. aparte ¿Qué? para nosotros era como con mi mujer era muy. Bueno, era la vida dedicada a ellos, a, ellos, ¿no? a la familia. Sí, nos fuimos. Nosotros arrancamos eh, viviendo en, en la casa atrás de la abuela de mi mujer, eh, que tenía como una casa, como un departamentito atrás. Después compramos un departamentito muy chiquitito en Capital Federal, muy chiquitito, eh, en, en un edificio que tenía 285 departamentos y o sea, algo. Y, y sentíamos una libertad impresionante en un lugar que era imposible. <risa> Después fuimos como, como avanzando, teniendo otros departamentitos más grandes y todo estaba pensado en función de los bebés, de los chicos, que tuvieran una habitación, que, que, sí. que pudieran desarrollarse, que tuvieran... Entonces, es eso, o sea, para mí los 30 estuvieron como muy asociados. Trabajaba mucho yo, viajaba mucho por el interior del país, por, por otros países, pero era siempre, tenía que volver, tenía que volver, que estaban los chicos, era... Eh, eh, eh, eh, tenía si quería. Sí, sí, lo hacía. No, lo hacía, todo que... el no, no, yo me, me mentalizaba. Tú sentías que tu centro de gravedad estaba en la sí, familia. De hecho, digamos. yo me había puesto como regla, yo viajaba mucho, no estar a la noche fuera de mi casa. Entonces, me tomaba esos aviones a las 6 de la mañana, que hay que levantarse a las 4, que es desesperante, porque además uno duerme pensando que, el, que se va a quedar dormido, que, que no va a sonar el despertador. Y me volvía a las 12 de la noche y al otro día. Pero me había propuesto eso, tenía que estar. En realidad llegaba y los chicos estaban durmiendo ya, pero aunque sea era que supieran que estaba, era muy fuerte para mí. Eh, o, o, eh, no, no sé si soy un buen padre o no, pero la idea de que de, de, de los chicos chiquitos en los 30 fue como muy dominante. ¿Ellos qué dicen? ¿Ellos? ¿Te dicen que sos un buen padre? Eh, sí, no, o se han tenido etapas. Eh, eh, Quizás un padre demasiado presente, o sea, demasiado hincha, tal vez mm. Soy muy del deber ser, de esto así, eso... Y Libra, ¿no? sí Libra, sí. el signo no, de muy, Libra. Todos dicen que soy muy librián, claro, soy muy del claro, deber ser, claro, que esto cierto, altura, no, un este, sí no corresponde. Y para adolescentes eso no va. Es un problema, <risa> digo, una cosa claro, básica. No les gusta, Yo no Yo siempre traté de hacer asado los domingos para que estuviéramos todos. Y era muy de, bueno, se vamos a comer a tal hora, en un momento de la vida me relajé, dije, claro. estoy generando más problemas que, claro, que, que, claro. que buenas, pero sí, creo que he sido un padre presente, pero a veces como muy, muy, muy estricto, sí, claro. sí, pero estricto, no en el sentido de, de los padres anteriores que eran como muy rigurosos, sino mi manera ¿sí, de decir esto es así o no, que claro, una lora, claro, esta... claro. Es, es un poco pesado. Un poquito cabrón también el muchacho. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? De eso sí. de eh, que esta son va de llegar. Más que nada, sí, es como la cara, vos ponés cara de sí, claro, te... ah, decir Casi claro. que es peor que... que claro, sí, pero que porque planteo. Tengo una cabeza muy, muy, muy así. Claro, eso, pero lo fuiste ¿crees? cambiando. Sí, creo que lo fuiste cambiando, sí. Y a los 20, se pibe cómo era a los 20? ¿Era más liberal? 20, ¿Era más, a ver? Tocar el manito. Yo, eh, en la secundaria hice industrial, me recibí a los 18 más o menos, eh, soy maestro mayor de obra, después estudié ciencia política. Eh, de, de, los 20 estuvo muy dominado por el estudio, para yo estaba muy enganchado con el estudio, estudiaba en la universidad. Pero. De, después que, que, que fui a Villa Itatí, sentí eso, yo mientras estaba estudiando en Industrial, sentía que tenía que hacer otra cosa. Entonces, fue primero terminar, tenía eh, que terminar. Eh, eh, muchos de mis compañeros de secundaria siguieron costa, la, la actividad de la construcción. Yo no... Y estuvo muy dominado a los 20 para mí por el, por, por, por el estudio, estaba muy enganchado con la universidad. Eh, me, me hice después ayudante de una cátedra. De, Ahí ya conocías a tu mujer. Sí, sí, yo. Me puse de novio con mi mujer a los 15 años. Yo tuvimos 8 años de novio, nos casamos, tenemos 32 años de casado. Sí. Nos conocimos eh, en, en una parroquia, en realidad, en una parroquia tiene una escuela. Eh, éramos, mi mujer es, es un año más grande que yo. Íbamos a la, a la misma escuela. ¿Te va parroquia. a gustar escuchar esto? Que vos delates. ¿Sí? Que es una mujer. No, no, no. Hemos no. <risa> vale, visto no, que la quería decir que estaba en un grado superior. Porque si no, cortamos, cortamos no, y la que no. no, estaba en un grado antes, en un grado arriba mío, eso simplemente. Pero... Para variar, las mujeres sí que eh, estaban en eh, un grado. Eh, más bueno, arriba. era así, eh, y, y. Bueno, pero, pero estaba muy dominada la vida nuestra por, porque en la parroquia se hacían muchas actividades deportivas, mucho religioso, pero muchas deportivas. Yo era un pibe como muy deportista. Y, y era, estábamos todos los días, yo iba todos los días a los roches, los sábados era hasta las 8 o 9 de la noche, estaba como muy dominado. Eh, ahí, bueno, conocí a mi mujer, a los 24 me casé y, y, y, y los 20 estuvo dominado por, por eso, por, por, por los chicos y por el estudio también. Eh. muy muy Yo le, di, le hice mucho a la, a la carrera, me metí mucho, yo trabajaba y estudiaba, ahora tenía poco tiempo. Vivía en Castelán. Entonces, este estricto que mostrabas recién, este libra para sus hijos, también fue para vos. O sea, no, sí. Fuiste sí. un estricto con vos. Sí, no, bien. eso sí. Sí, no, sé, no creo que sea bueno, pero es lo que fui. Claro. Sí, sí, sí, yo tenía la cosa, estudiaba, tomaba el, el tren que salía a 11 y 20 de la noche, llegaba a mi casa. Mi mamá eh, me dejaba, no, no existían el microondas en ese momento, tenía una estufa que ella la dejaba en piloto y me dejaba la comida de arriba. Yo estaba calentita cuando yo llegaba, comía, me, acostaba, me levantaba el otro día trabajaba en una compañía de seguros. Este, estaba muy, muy cometido. Tú lo haces, tanta materia, tú lo haces, tal cosa, tal otra. Mm. Te... Digo, sí, no, no, la verdad que no lo recomiendo, pero es lo que me fue saliendo. Y a, a los 10 también eras así, búscate acá en la memoria. A los 10 también eras un chico así como, como muy responsable, que las materias que estudiar y que van las materias. 10 años en la primaria. Este, sí. Sí, eh, sí, eh, sí yo. Era un buen estudiante la, la primera parte de la primaria, no, no tanto la, la, la última parte, eh, pero había sacado fama de, de buen estudiante ah, y, ya está. y seguía. Dormiste, tratar, pero claro. Yo me daba cuenta, me daba bolilla, <risas> pero, pero seguía. Eh, a los 15 años se separaron mis padres. se ah. separó por porque yo casi no lo volví a ver a mi mamá. Lo, lo vi dos veces, eh, que yo lo fui a buscar, pero no, no fue una separación tradicional. Se fue, se fue directamente y eso me marcó mucho. Eh, yo vivía, nosotros vivíamos con mi abuela, mi mamá, mi abuela, atrás vivía mi tío, mi tía, eran dos casas, pero una atrás de la otra. Después se separaron, nos fuimos a vivir con mi mamá y con mi hermana, siempre dentro de Castelar, pero a otro lugar. Fueron como de cambio, los, los diez y pico, digamos, más, los quince y seis fueron de cambio Importante, impactante, sí, claro, sí, sí, sí, sí, claro. como muy complicado. Y a los cinco años que ellos estaban juntos, ¿cómo, cómo era tu vida familiar con ellos? Ahí. Era compleja porque... ¿No se amaban? Eh, como una situación compleja, había como mucha tensión permanente, no no no de, de violencia, pero había una, era vivir una tensión todo el tiempo. Sí, por ahí no se amaban. Sí, yo creo que son, era otro sitio, era otro tiempo. Eh, en ese tiempo me parece que la gente seguía junta porque tenía porque, que seguir. Claro, claro. Era otro momento, era una situación como compleja para mi papá en términos económicos. Después él le fue bien porque mi papá es uno de los primeros que estuvo en el tema de computación, bueno, las computadoras eran este, todo, un departamento entero, se, se, se, le iba muy mal económicamente hasta que. Surgió todo el mundo de la nueva computación, que no tiene nada que ver con la, la de, de hoy. Claro. Y, y empezó a pegar un salve, sí, y empezó pegó, a mejorar. Se sí. se eh, pero no, era como una... Yo vivía en tensión, perdón, como, como algo que no puede relajarse. Soy bastante más grande que mi hermana, mi hermana tiene nueve años menos que yo. O sea que... Eh, Fuiste hijo, hijo único. único. Sí, sí. Claro. Y lo que sí estaba, siempre yo vivía en un barrio, en una calle de tierra, no era un barrio de tierra, la calle mía era de tierra y otras eran de asfalto. Y, y, y todos los pibes estábamos en la calle todo el tiempo, yo claro, a claro, en claro, la claro, calle. Sí, sí. Y, y había una canchita de fútbol a la, la, la vuelta y en esencia era eso, o sea, todo el mundo sabía que había que ir a buscar a los chicos del barrio, había que ir a la canchita de hoy y me la pasé. Yo, yo recuerdo o, o en la iglesia o en la canchita en el barrio con todos los pibes. éramos como 10 pibes más o menos, pibes, pibas, era, era como muy común y aparte todo el mundo... No estaba la cosa de la inseguridad, nadie ¿no? estaba pensando no, que claro, no iba a pasar nada. Claro. Y salía alguien cuando había que comer y gritaba a comer, y uno que estaba a dos cuadras escuchaba y se volvía. Era así. Iluso a tomar la era, leche. Era para todos, para <risa> todos era así. Claro. Yo estaba siempre en la casa de un amigo mío que también se llama Daniel. Él venía. O sea, era. era mucho, Lo mío fue mucho fuera de la casa. Pero. No, no solo por, por, por las dificultades que había en mi casa, sino porque el barrio era así, estábamos todos en la calle, era, era la, la, familia, calle, la calle, era la, calle, la, calle la, calle la familia, la familia Sí, había uno que había conseguido una pelota, entonces te, te ponía la pelota, era, era, era así, era eso. Vamos a activar al, al bebé, la conexión con la mamá y esa cosa de, de ver qué le pasa a ese bebé que viene a este mundo entonces y, y te sentías amado por ellos. Sí, sí, Bien recibido. Sí, sí, eh, sí. sí, Yo creo que de hecho, bueno, no solo amado, sino como que había muchas expectativas en mí siempre y eso me fue marcando. Pero sí, sí. sí. Además, no, yo le llevo nueve años a mi hermana, pero mis primos también son de la edad de mi hermana. Entonces fui, no solo hijo claro. único, sino. Tenía un tío, por ejemplo, que, que, que iba muy bien económicamente y me vivía trayéndome pelota, esto, lo otro. Eh, camiseta de fútbol, eh, sí, sí, era un chico muy querido, todos me llevan, cuando mis abuelos paternos iban a ver el plato, bueno, me llevaban, cuando mi tío de vacaciones me llevaban. era como el, fui, fui muchos años el, el chiquito de, de, de la familia, sí, realmente sí, que fui, fui amado, sí, sí, fui querido. ¿Sentías el amor de la abuelita Dora que estuvo presente tanto tiempo en tu vida? Sí, sí, situaciones... sí, sí, sí, mi abuela eh, vivió con nosotros, era la... la Organizaba la, mi mamá trabajaba, era maestra y tenía que tomarse varios colectivos para ir a la escuela. Entonces, le llevaba mucho tiempo y mi, mi, mi abuela era la que organizaba la comida. La, era, era un tiempo que todo estaba muy pautado, ¿sabes? los lunes comíamos tal cosa, los martes tal cosa. Claro, claro. este, pero sí, sí, sí. He sido, eh, objetivamente he sido como muy amado. Mucho, He sido muy ayudado en la vida, yo por, por, por mi familia y después por gente que me estoy cruzando en la vida. significativo ¿no? sí. la, la idea sí. de ser ayudado. Sí yo, sí, yo creo haber ayudado a mucha gente eh, porque he tenido la oportunidad en cargos así de muy masivos, pero he sido muy ayudado. Sí, sí, sí. Vamos a tomar esa pizarra con la mano no dominante. Quiero que escribas un querida mamá. quieres ponerlo a pesado... Sí, donde te quede cómodo escribir, eso apoya. Soy malísimo. ¿sí? Y si sí, todos somos, pero ¿sabes qué pasa? Eh, el cerebro está mirando esa letra. Esa letra es de tu niño, querida mamá. Muy bien. Un reproche para mamá. Pequeño. Borro. Todavía no. Uh, perdón. Ponelo de nuevo, querida mamá. Porque quiero que la cabeza vea al niño escribiendo, ¿sabes? Parece que el cerebro dice, ¿quién está acá escribiendo qué cosa? Ahí está el nene, Danielito. Un reproche vos? de poco tiempo, ¿no? O sea, era como eh, poco tiempo, de, de, de, de, de que estaba siempre como afuera. Claro. Es un poco el mismo reproche que tenía mis hijos conmigo, con razón. Claro. Sí, el adulto lo entiende, el que escribe es el niño, así que está bárbaro que lo respetemos al niño, que el reproche, el zapatero es loca, yo hubiera querido que estuvieras más. ¿Y un agradecimiento a mamá? No, que estuvo siempre, porque realmente he tenido situaciones muy complicadas. Yo, cuando mi papá se fue, la verdad sentía que cualquiera se podía ir y me podía quedar solo. Ah, Y, claro. y ella estuvo siempre, ah, siempre, qué, siempre, sí. siempre, En momentos como muy muy complicados. Qué cosa, cómo ¿no? sientes ¿Sí, ¿no? ¿Sí, eso. Es interesante que uno lo. Para lo... mí es fuerte eso, porque uno siente mucho. Claro, siente que se puede ir cualquier otra pieza del sí, tablero, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Porque, no, como digo, no, no fue una separación común ¿eh? que se separa para vivir a tantas cuadras. Eh, sí, eh, sí, siempre estuvo mi mamá, siempre estuvo. Mi mamá es una persona que tiene como, muchas dificultades físicas, hoy muchas. Estuvo poliomielitis de chica, Ay. o sea que siempre tuvo con dificultades en sus brazos, en sus piernas. Eh, estuvo con zapatos ortopédicos de los 7 años. O sea, es una persona que se le ha hecho difícil todo el tema físico. Y siempre ha hecho un esfuerzo y Hoy es una persona con, con muchísimas dificultades. Eso para ella. Vamos a borrar ahora sí y vamos con, querido papá, a ver ese niño que tiene para reprochar al papá, querido papá, que ya no está en este plano, papá falleció, querido papá, el nene que le reprocha. Primero haber seguido, claro. haber seguido. Eh... Y después, como, como haber tirado parte de la culpa a mí, que no, no es tan así, entonces yo no pensé, no, con los años no, pero de, de chico yo lo veía, como decía, hijo, yo tengo que hacer cargo de esto. ¿sí? Ah, claro. Este, no, este, no, qué detalle. Sí, claro, Gordo, sí, sí, me dejaste a mí con, sí, sí, sí. con este balurdo, sí, claro, sí, claro. Sí. claro. Con los, Porque no, ahí ya tenía tu hermanita. Y yo tenía 15, así que yo tenía 6. Ah, muy, chiquito. No, muy, chiquito, muy chiquito, tu chiquito. mamá con problemas físicos, sí, sí, sí, tu sí, abuela era sí. una señora mayor, Exacto. y vos el único hombre con lo que significaba en esa época ser eh, un hombre. Sí, absolutamente, sí. Mi mamá me la hizo simple, realmente, claro, en términos claro. real y, pero el reproche sería eso. ¿Y algo para agradecerle? Mi papá era una persona muy metódica, ¿no? tenía, por ejemplo, era filatelista. Eh, Tenía con el tema de las estampillas y era un tipo de, de tenía de los que más habían coleccionado estampillas, por ejemplo. Tenía una colección de discos. Es, es como muy metódico era. Y, y me quedo, eh, me he hablado mucho con él, pero me contó una vez un cuento que no sé por qué me quedó, y, y lo uso siempre. Que va a bastante conocido, que es van un, un abuelo, un niño y un burro caminando. Van los dos caminando con el burro al lado. Se cruzan con dos personas de frente que pasan y, y escuchan uno le dice al otro ¡Qué barbaridad! El abuelo caminando puede estar arriba del burro. Entonces el abuelo le dice al chico ¿Y qué te parece? Y dice, tienen razón. Se sube el abuelo, sigue sí, el chico abajo. Se cruza con otras personas que cuando van los escuchan y dicen, ¡Qué locura! El abuelo teniendo al niño caminando, estando el abuelo arriba. El abuelo le pregunta al niño ¿Qué te parece? Y dice, ¡Y la verdad, tienen razón! Bajan, suben Se cruzan con otras dos al caminar. Dice, en vez los dos arriba del burro, este, lo hace a ir a al abuelo caminando. Y le pregunto y el chico le dice, ¿la verdad es que tiene razón? Suben los dos. Al tiempo se ser otro y dice, dos personas arriba de un burro. Eh, qué barbaridad. Eso eso bueno, eso me lo contó mi papá. Y a mí me quedó siempre. Y con el tiempo, cuando me dediqué más a, a cosas públicas, eh, y yo que siempre trato de agradar a todo el mundo, como, como lo tengo en el ADN, Dije, siempre la gente va a mirar la otra manera, es decir, hay que tomar una decisión, no hay decisión buena. Este, vamos, los dos arriba al burro, va uno a otro, pero es como nos parezca y dale. Eso siempre me ha quedado y eso me lo mi papá Qué bueno eso. Mm. Que bueno, porque lo que recordás entonces es que tu viejo te está diciendo che, no estés tan pendiente tampoco porque nunca vas a estar conforme a todo el mundo. Y quizás le haya pasado a él, sabes Daniel? Y es probable. No sabemos nada de lo que él sentía. Cuando vos hablabas antes acerca del de amor y que por ahí la gente se casaba y se quedaba y qué sé yo, yo lo vi a tu viejo en tu descripción, como despegando económicamente, un poco más liberado, un poco más... yo no justifico en absoluto que uh -huh. se haya ido. Por todas estas cosas que son tu niño, sobre todo, ¿no? Este dolor eh, sincero y a solas de decir, viejo, ¿ahora qué hago? O sea, injustificable. Pero digo que a ese tipo le pudo haber pasado eso, ¿no? Haber dicho, yo no voy a andar pensando qué dirán de mí si tengo que ir arriba al burro, abajo el burro. Eh, yo necesito ser feliz. Este, no se justifica. Pero sí, por ahí cicatriza un poquito más una puntita de una herida que quizá no se nunca, ¿no? Eso no sabe. Sí, en mi caso yo ya de grande, mi papá pa, falleció en el 2005, ya hace muchos años. Yo de grande, digo, bueno, me acostumbré además a, claro, a manejarme de claro. esa manera. Pero... Y además el adulto tiene que reconciliar. Porque el adulto sí. tiene que entender no, que el otro que está, tener, está haciendo lo que claro, puede. O sea, en realidad yo creo que de uno de niños no entiende, chicos. Sí, claro. Sí, esto, ah. pero, como, y esto Cuando lo entiende puede parecerle mejor o peor, pero... Pero, pero, sí, pero ahí está. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte así, tomamos un poquito de agua y distancia. Bueno. A mí me pareció central la figura de tu abueladora. Eh, ya de por sí la figura de una mujer en la cocina, de una mujer ordenando la casa, que me parece central. Yo adoro la función de la madre casa. No estoy hablando de, necesariamente de que sea quedarse a limpiar la casa. Pero sí que mire cuáles son las necesidades. Y creo que eh, tu abuela Dora se puso el casco viste, y dijo, bueno, si ella tiene que ir a trabajar, yo voy a quedar acá haciendo lo que una madre haría porque la madre no va a estar. Entonces, a mí me gustaría mucho volver a ver a la abuela, Dora ¿no? Voz. vos? Sí, mi abuela falleció... creo que también sí, no, en 2005, sí, en no, 2005 también. Yo estaba en Iguazú, o sea, me había ido una actividad, yo era viceministro de la Nación en ese momento, me había una actividad a Misiones, a Puerto Iguazú, con las comunidades indígenas. Se Había preparado hacía mucho tiempo la actividad vinieron de distintos puntos del país para reunirse conmigo y cuando empezamos me llaman y me dicen que había fallecido mi abuela y, y, y tuvieron que hacer una asamblea para ver si me dejaban ir o no porque eran, había sido una reunión muy, muy esperada y, y aceptaron dejarme ir y eso fue para mí también muy impactante porque había sido una reunión que se había trabajado por mucho tiempo, que hay comunidades que habían ido a distintos lugares y justo yo llegaba y a la hora me tenía que ir porque estaba cambiando el pasaje para volverme eh, bueno, lo aceptaron y eso también para mí fue importante. Eh, mi abuela es una persona que en bueno, los últimos años se si había deteriorado mucho su salud, pero sí fue también el, el orden, las reglas, era un tiempo en que la gente salía a comprar todos los días la leche, el pan, es decir, la, no es la situación de hoy entonces tenía horarios, ¿no? levantaba la mañana, iba a la esquina tal, tal cosa, con tal lado, tal lado, otro lado. venía yo iba a la escuela, me, me comía, me acuerdo a las once y media del mediodía porque a las 12 salía para la escuela y tal cosa y tal y el día que tenía gimnasia estaba como muy pautado pero sí, se puso al hombro una casa de, de mucha gente de ¿Y si tuvieras la oportunidad de volver a darla un segundo? Bueno, le Sí, le agradecería. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos. Vamos a agradecerle a tu abuelita. Vamos a la abuelita de arroyo. Sí, sí, sí. Vamos a llevar a Daniel Arroyo del otro lado. Bien, ya sentadito Vamos a cerrar los ojitos Porque vamos a hacer una visualización Para que puedas imaginar Abrir los ojitos eh, Bueno La verdad que Me, eh, me ha acompañado siempre Mi abuela Me ha bancado Me ha bancado Siempre confió en mí, siempre confió en mí eh, y siempre daba todo que estuviera bien. Eh, es agradecer, no pude, eh, cuando falleció, como digo, yo estaba, estaba lejos, eh, siempre tuve la sensación como que se dejó morir, pero se dejó morir en el sentido que estaba tan cansada por, por dificultades de salud, de todo, entonces como que se dejó morir. En un momento dijo, bueno, basta, ya está, ya echado de muy grande. Pero.. Además pudo haber sentido que en realidad ya había cumplido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, una vez leí una historia de, de, de una chica, de, de una chica y un chico, dos hermanos, que la mamá falleció jovencita, y que la mamá cuando falleció le dijo a su mamá, a la abuela de los chicos, este, viví muchos años y acompañarlos, ¿no? Y, y, y que estos chicos cuando, yo sé como que no se moría, estaba mal y no, no se quería morir. La abuela le dijeron, ya está, somos grandes, queda tranquilo. Yo siento que ella se tomó como la, la tarea de, de, de criarnos y básicamente a mí, que era más chico, y, y cuando sintió que ya estaba, yo ya era un hombre, ya estaba casado, te, te, te, tenía mucha actividad pública. Bueno, es como que bueno, ya está, ya hice lo mío. Me parece. Y si estuviera acá, ¿querrías decirle alguna cosita? No, agradecerle, eh, yo como soy poco soy muy bueno para hablar así, para afuera, en público, o para dar conceptos, pero soy poco, poco de hablar desde lo personal, desde el corazón, entonces agradecerle, agradecerle agradecer, la verdad que... Eh, ¿Y qué te que parece que te mucho. diría ella, acá, ahora, con tu labor, con lo que estás haciendo? Yo creo que estaría orgullosa de mí, porque... Yo creo que soy una buena persona y que eh, actúo en base a mis convicciones. Eh, eh, y yo creo que estaría orgullosa de mí. En el sentido que yo le doy. Dejo todo, lo que toca hacer dejo todo. Dejo todo, dejo todo, dejo todo. Y me parece que estaría orgullosa. De hecho, ella estaba orgullosa. Era, eh, yo por ejemplo hice, hice, hice. industrial, los primeros tres años hice en la Escuela se Jorge Niebuy, que era para. Aeronáutica, después me pasé a construcción, a otra escuela y terminé como maestro mayor de obra. En la escuela era muy difícil entrar porque había mucha gente que quería entrar y el examen de ingreso entraba un poco. Y mi abuela me acuerdo que cuando yo estudiaba para el examen de ingresos, que era algo bastante complicado, estaba, este, me, me, me traía un té algo para ayudarlo. Y había hecho una promesa de a Luján, no caminando, que una persona grande. Y yo saqué el segundo el puntaje, o sea, recontra, entré, digamos, entrar perdón, la gente, pero en varias divisiones, yo salí segundo y, y, y, y mi abuela cumplió esa promesa de ir a agradecer a Luján. Y yo ahora, años después, muchos años después, también voy cada dos por tres a, a Luján, no tanto como debería, pero voy simplemente a, a estar. Bien. Bueno. La vemos un ratito. Muchísimas gracias, caballero. Claro.